Miércoles 5 de julio, amigas y amigos, muy buenas noches. Bienvenidos a la emisión estelar de Noticiero Ciudadano. Damos paso a los titulares. Presidente Lenín Moreno y asambleístas de país se reúnen para coordinar acciones conjuntas. Vicepresidente Jorge Glass rindió en la fiscalía su versión sobre el caso Odebrecht. Galápagos festeja sus 58 años como la primera área protegida del Ecuador. Y en lo internacional, jefe de las FARC sale del hospital y viaja a Cuba a continuar con su tratamiento. Empezamos con la información. Los legisladores de Alianza País se reunieron con el presidente de la República, Lenín Moreno, quien enfatizó su compromiso con este proceso político de la Revolución Ciudadana es de la revolución ciudadana, que quede bien claro Estas fueron las palabras del presidente Lenín Moreno durante la reunión que mantuvo con los legisladores de Alianza País en el Palacio de Carondelet. En este encuentro que de acuerdo al jefe de Estado será bimestral, se debatió la agenda legislativa, así como los avances del diálogo nacional. Yo, el momento en que salga de Lanza País, no me volveré a afiliar nunca más a ningún otro partido, porque esta ha sido una experiencia maravillosa, porque esta ha sido una experiencia que nos ha permitido a todos en conjunto, bajo el liderazgo de Rafael Correa, reconstruir, reinstitucionalizar un país que estaba devastado. Previo a la reunión, varios asambleístas brindaron declaraciones a la prensa. Doris Solís manifestó la necesidad de unificar iniciativas para establecer la agenda legislativa que permite implementar el plan de gobierno que plantea la Revolución Ciudadana. Venimos el Bloque de Alianza País y Aliados para trabajar la agenda legislativa con el presidente de la República. Somos un mismo proyecto político y queremos unificar nuestras iniciativas, nuestras prioridades en relación a las leyes que permitan implementar el programa de gobierno con el cual hemos ganado. En tanto, Gabriela Rivadeneira, que se refirió al proceso de diálogo, enfatizó que este llamado debe ser con la mayoría de la población. El diálogo. O también tiene que ser un diálogo que sea interno y en ese sentido esta reunión con el bloque legislativo de Alianza País y Aliados, así como también reuniones que se ha planteado con nuestros gobiernos autónomos descentralizados de Alianza País, con la militancia, con la dirigencia, tienen que ser un acto permanente. Criterio que fue compartido por Carlos Viteri, quien recalcó que es parte normal del proceso que existan diferencias, las cuales deben ser resueltas a través del diálogo interno. Diálogo que efectivamente marca un estilo diferente al estilo que tenía el compañero presidente. Son dos personas diferentes, de dos regiones diferentes. De tal manera que esto es normal, parte del proceso y no tiene por qué llamaron la atención. Eh, las diferencias uh, nos hacen tener posiciones o... Criterios mucho más consolidados. El jefe de Estado recordó su compromiso con este proyecto político y su compañero Rafael Correa y afirmó que las diferencias entre ambos líderes deben ser vistas sin preocupación. Lealtad conmigo, sí. Sí, somos compañeros. Así como yo les debo lealtad a todos y cada uno de ustedes, independientemente de cómo piensen. Lealtad conmigo, sí. Pero por favor no se olviden de la lealtad que le deben a nuestro líder histórico, Rafael Correa. El pasado 20 de julio, el presidente Lenín Moreno estableció e institucionalizó el diálogo social nacional como política y eje estratégico de acción. Caterina Morejón, Noticiero Ciudadano. Posterior a la reunión con el primer mandatario, los asambleístas del bloque del país rindieron declaraciones a la prensa a través del presidente de la Asamblea Nacional, José Serrano. Los temas que se han tratado son relacionados a, a la agenda política, básicamente, eh, y hemos planteado algunos temas importantes alrededor de esa agenda política. Cómo se está construyendo el diálogo social en el país con las diferentes organizaciones, eh, no solo políticas, sino las organizaciones sociales, gremios, etc. Consolidar el, el proceso de gestión que requiere el, presente, el presidente para la gobernabilidad y al mismo tiempo para, para el eh, para fortalecimiento del proceso, del proceso político. El proceso de diálogo efectivamente implica, la, eh, implica el poder generar eh, consensos, la mayor cantidad de consensos y ver cómo se procesan los disensos, y los disensos obviamente no necesariamente son con los sectores de la oposición o con, con, con sectores que incluso pueden parecer antagónicos a, a nuestro gobierno o a nuestro proceso político, sino también al interior de, de, de, de nuestra estructura política. Y eso ha quedado muy claro acá. Es por eso había señalado al, al, al inicio de esta, de esta intervención de que efectivamente este es el espacio que estamos construyendo para procesar ahí los, los disensos, no los disensos. un espacio de diálogo directo, transparente, frontal, eh, y al mismo, pero al mismo tiempo muy fraterno, en el cual eh, se han expuesto... Eh,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 Durante más de dos horas, el segundo mandatario rindió su versión sobre el caso Odebrecht. A su salida de la institución, dijo que acudirá a todas las instancias que correspondan. Para eh, fortalecer, eh, ayudar, colaborar con las investigaciones que se están realizando. Glass denunció que la supuesta documentación que políticos de oposición muestran ante la opinión pública sobre el caso Kaminovska es un documento mutilado. Una copia sin ningún tipo de apostillado quitando las páginas relevantes que son contundentes en decir que no hay prueba alguna en contra de ningún funcionario. Cuestionó además la ligereza con que sectores de la oposición tratan este tema. Yo hago un llamado a la oposición a que actúe con seriedad y responsabilidad. La justicia no es un circo, no es un show. El vicepresidente recordó que como gobierno son los primeros en denunciar y comparecer a la justicia para que se dé una fiscalización adecuada. Aquí claramente ha un intento de destruir honra de personas de afectar un proceso electoral y eso tendrá que aplicarse la ley de comunicación y en lo particular también acudiré a la justicia. Cambiamos de tema, en una rueda de prensa se presentaron los resultados generales y el balance del proceso ser bachiller. Harvey Sánchez, director del Instituto de Evaluación en compañía de autoridades de la Cenecit y del Ministerio de Educación, dieron los detalles de esta evaluación. Luego del primer balance del proceso de evaluación ser bachiller, se conoció que más de 242.000 jóvenes rindieron este examen en régimen Sierra Amazonía 2016-2017. En estas cifras se incluye la población escolar, no escolar, estudiantes con discapacidad y personas privadas de la libertad. Uno de los hitos de este proceso, según Harvey Sánchez, director ejecutivo del INEVAL, es que se registró una reducción histórica de ausentismo en comparación con procesos anteriores.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 Por su parte, Andrés Peñafiel, subsecretario del Ministerio de Educación, informó que los estudiantes de bachillerato que no obtuvieron la nota mínima para graduarse tendrán dos oportunidades más, el 18 de julio y en la siguiente convocatoria en el régimen Costa. Para eh, graduarse los chicos necesitan tres notas, una de estas desde el promedio eh, de la educación básica superior, que comprende octavo, noveno y décimo, con una ponderación del 30% un 40% que es las notas del, del bachillerato y por último el 30% que comprende la nota del de examen ser bachiller. Mientras que Fernanda Maldonado, subsecretaria de Acceso a la Educación Superior, agregó que 165.251 bachilleres que buscan un cupo para la educación superior rindieron este examen. En este periodo eh, tuvimos eh, un ausentismo Histórico, o sea, una reducción de la, del ausentismo de manera histórica durante todos los periodos. Hemos bordeado el 30% en las últimas tomas y ahora tenemos un 18%, tuvimos un 18% de ausentismo. Quienes no rindieron el examen ser bachiller por motivos de fuerza mayor, lo harán el próximo 9 de julio. Además, hasta el 13 de julio se hará la entrega de las calificaciones de grado y las ceremonias de graduación se desarrollarán del 24 al 26 de julio. Caterina Morejón, Noticiero Ciudadano. Le contamos ahora que cerca de 2.000 pescadores se beneficiarán del nuevo puerto de facilidad pesquera que se construye en la población de Arenales en Crucita, provincia de Manabí. En esta obra se invierten más de 35 millones de dólares. El Gobierno Nacional, a través del Comité de Reconstrucción y Reactivación Productiva, asignó 35.2 millones de dólares para la construcción del nuevo puerto de facilidad pesquera para los arenales de Crucita, la cual contribuirá con la reactivación productiva y económica directa de 1.750 pescadores. A través de los fondos recaudados por la Ley de Solidaridad y Corresponsabilidad Ciudadana, la construcción de la facilidad pesquera Los Arenales de Crucita estará concluido en febrero de 2018. Este proyecto, que está a cargo del Servicio de Contratación de Obras, contará con varias garitas de acceso, edificios administrativos, de control y comercialización, talleres y edificios auxiliares, entre otros, y generará fuentes de trabajo para la ciudadanía. Y sí, es muy buena porque aquí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 Luis Andrade, Noticiero Ciudadano. 19 horas con 13 minutos. Nos vamos a una primera pausa. Regresamos en un momento con noticias del acontecer nacional. Inicio de espacio promocional. Hagamos minería responsable.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 La propuesta de González es desarrollar una vinculación para gestionar terrenos que concreten los planes de vivienda, cuya expectativa es la construcción de 325 mil soluciones habitacionales. Nosotros como municipio de, de Tulcán ya hemos hecho la primera entrega con los planos de 4 hectáreas, 100% municipales y con todos los servicios básicos para empezar una construcción de 200 casas. Tenemos eh, un poco de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 Para muchos un perro o un gato no es una simple mascota, sino un miembro más de la familia. Sin embargo, no todos corren con la misma suerte. Se estima que en Quito existen alrededor de 600 mil perros y gatos en condición de abandono, situación que trae como consecuencia la reproducción masiva de canes y felinos callejeros, los cuales día a día se debaten entre la vida y la muerte. O sea, la problemática de la sobrepoblación de perros y gatos específicamente es súper grave. El abandono es, es bien grave, es bien grave, eh, rebasa nuestras capacidades, eh, incluso eh, pienso que tal vez sigue igual o peor que antes quizás, tomando en cuenta que ahora hay algo que no había antes y es que hay un montón de organizaciones, grupos, personas solas incluso, que se dedican a rescatar animales de la, que están en las calles. Con el fin de generar una conciencia colectiva sólida que se enfoque en la protección, cuidado y respeto para los animales, por segundo año consecutivo se realizará en la ciudad de Quito el evento Atlético Reto Animal 5K y también se efectuarán actividades complementarias los días sábado 15 y domingo 16 de julio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 Es importante tomar en cuenta que la solución para evitar el aumento de animales en las calles está en nuestras manos a través de la esterilización y la adopción de un nuevo amigo de cuatro patas. Carolina Díaz, Noticiero Ciudadano. Galápagos festeja sus 58 años como la primera área protegida del Ecuador. De acuerdo con datos de la dirección del Parque Nacional Galápagos, el 95% de las especies registradas aún se mantienen en buen estado de conservación, lo que permite que los turistas disfruten a plenitud de los paisajes y la fauna que vive en Galápagos. Las Islas Galápagos Patrimonio Cultural de la Humanidad desde 1978 celebró este 4 de julio sus 58 años de fundación como primera área protegida del país con una amplia agenda cultural que se desarrolló en el malecón de la isla Santa Cruz, Puerto Ayora. En el marco de esta celebración, las autoridades exhortaron a los habitantes del lugar a continuar trabajando de manera conjunta en el nuevo modelo de turismo para el archipiélago, que privilegia la conservación del lugar, la satisfacción de los visitantes y el progreso de la población local mediante el desarrollo sostenible y amigable con el entorno. Asimismo, el Ministerio de Turismo, a través de la Coordinación Zonal Insular, se sumó a esta celebración y reiteró el compromiso de esta Secretaría de Estado para seguir impulsando el desarrollo turístico sostenible de las Islas Galápagos, icono del turismo en el Ecuador.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 Desde entonces varias instituciones junto a un equipo de guardaparques trabajan con AINCO para hacer cumplir las leyes especiales que rigen en las islas con el objetivo de conservar y motivar el buen manejo y cuidado de esta área natural donde aún viven especies marinas y terrestres únicas en el mundo. Carolina Díaz, Noticiero Ciudadano. 19 horas con 24 minutos. Cerramos este bloque informativo y hacemos un nuevo corte. En un momento tendremos las noticias del mundo. Inicio de espacio promocional.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 Eso significará que nos convirtamos en ese Ecuador que todos deseamos. Tomemos juntos el limón del Ecuador. Fin de espacio promocional. Colombiana las FARC Rodrigo Londoño fue dado de alta y el Parlamento Europeo ratificó el acuerdo de diálogo político y cooperación con Cuba. Estas y otras noticias en el siguiente resumen. El jefe de la guerrilla colombiana de las FARC, Rodrigo Londoño, alias Timochenko, fue dado de alta el martes y viajó a Cuba para continuar su recuperación de un accidente cerebrovascular que sufrió el fin de semana. El líder guerrillero estuvo hospitalizado dos días en la Corporación Clínica Universidad Cooperativa de Colombia en la ciudad de Villavicencio, al centro del país. El señor Londoño Echeverri completó 56 horas de hospitalización en nuestra institución con una evolución a la franca mejoría, con recuperación de la fuerza muscular de su brazo izquierdo y del habla en un 90%. Teniendo en cuenta esta satisfactoria evolución, el cuerpo médico consideró dar de alta al paciente para continuar manejo ambulatorio de rehabilitación. Timochenko sufrió dificultades para hablar y mover el brazo izquierdo la mañana del domingo, por lo que fue ingresado de urgencia y más tarde diagnosticado con un accidente cerebrovascular trombótico leve. La oficina del alto comisionado para la paz del gobierno colombiano indicó que Cuba asumirá los gastos médicos y de seguridad de Timochenko. Cuba fue junto a Noruega país garante de los diálogos de paz entre el gobierno y las FARC, que culminaron en noviembre pasado con la firma de un acuerdo para superar medio siglo de conflicto armado. Hoy el Parlamento Europeo... La Eurocámara ratificó el miércoles el primer acuerdo de cooperación entre Cuba y la Unión Europea, que facilitará la normalización de sus relaciones diplomáticas. Yo creo que es una muy buena noticia para la Unión Europea, es una muy buena noticia para Cuba y envía una señal al mundo eh, de que la Unión Europea está aquí y está aquí para, para quedarse en eh, una reordenación del mundo que obligatoriamente se está produciendo y donde nosotros queremos estar muy presentes con nuestra... ...capacidad política, económica, comercial... ...los eurodiputados habían llamado a ocupar el espacio dejado por Estados Unidos en la isla... ...pero al mismo tiempo solicitaron que Cuba se comprometiese... ...a cumplir los estándares internacionales en derechos humanos... ...por lo que durante la negociación se creó un diálogo separado sobre este tema... ...el acuerdo entrará en vigor provisionalmente en los próximos meses... Aunque para su aplicación final deberá ser aprobado por cada uno de los países del bloque, un proceso que puede llevar años. El presidente estadounidense Donald Trump partió el miércoles rumbo a Europa en un viaje de cuatro días en el que asistirá a la cumbre del G20 en Alemania. Ahí se reunirá con su par chino, Xi Jinping, en un contexto de escalada de las tensiones con Corea del Norte, que probó con éxito un misil intercontinental capaz de golpear Alaska. Esta cuestión marcará la entrevista entre Xi y Trump, pues China es el único aliado y apoyo económico del régimen norcoreano de Pyongyang. Pekín quiere evitar que Estados Unidos tenga razones para lanzar un ataque militar en Corea del Norte, al que de alguna manera considera su patio trasero. Trump ha prometido actuar unilateralmente contra Pyongyang si Pekín no es capaz de controlar al régimen norcoreano y que este ponga fin a su programa nuclear. 19 horas con 30 minutos, aquí concluimos la emisión estelar de Noticiero Ciudadano. Gracias por habernos acompañado, que tengan una excelente noche y que descanse.